Nos gustaría que nos comentaseis un poco quiénes sois, ¿no? la corriente, qué consiste vuestro proyecto y cuáles serían pues, vuestras principales tareas. Pues somos una cooperativa que se engloba dentro de la economía social y solidaria y, y lo que hacemos es comercializar eh, bueno, pues energía de origen 100% renovable, electricidad, así como ofrecemos otro, otro tipo de servicios a nuestras socias y socios, principalmente ahora mismo eh, proyectos de autoconsumo fotovoltaico, tanto individual como autoconsumo foto, eh, fotovoltaico colectivo, en eh, bloques de viviendas. Y estamos también eh, bueno pues empezando una nueva línea de negocio que serían las comunidades energéticas. Vale, qué bien, qué bien. Ya os conocemos un poco. Y entonces creemos que también es importante un poco ir a, los, a lo que sean los orígenes del proyecto. ¿no? ¿Cuáles son vuestros orígenes? ¿no? Si nos podías contar un poco en torno a esto. ¿Y por qué decidisteis emprender? ¿no? ¿Visteis como una especie de vacío en el sector? Y decidisteis adentraros ¿no? a, a tratar de pues, suplir una demanda o, o tuvisteis ya un proyecto anterior que os sirviese de inspiración y, y queríais continuar en esa línea. Pues bueno, te cuento, las cooperativas eh, eléctricas no, es una, no son nuevas, o sea, tienen más de 100 años, de hecho en nuestro país tenemos algunas que, que tienen ya más de 100 años y, y en Europa lo mismo, ¿no? o sea, lo que veíamos era eh, que era fundamental democratizar la energía y veíamos que había... Bueno, pues un, un hueco en, en lo que era en Madrid. Eh, teníamos la inspiración de otras muchas cooperativas energéticas también englobadas dentro del mercado o sea dentro de la economía social y solidaria como puede ser nuestra cooperativa hermana que nos ha ayudado bueno, pues durante todos estos años y lo sigue haciendo Goyener eh, en Euskadi, eh, pero también está Son Energía en, en Cataluña y bueno y en muchos otros lugares eh, tenemos también pues, a, a, a, a Enercop, a, en su momento bueno, Megara, o sea que, que nos da ha Energía, Astu Energía en Astu o sea, tenemos un montón de cooperativas y, y creíamos que, que era importante bueno, pues, eh, que también en Madrid hubiera esta, esta figura ¿no? de, de, bueno, pues de cooperativa energética en manos de la ciudadanía. Comenzamos eh, como una semillita ya por 2015 y empezó a materializarse en, en torno al proyecto Mares con financiación europea eh, en 2017. Pero es cierto que hasta 2019 no, no comenzamos a comercializar como cooperativa eh, bueno, autónoma eh, la electricidad a nuestras socias y socios. Antes lo hacíamos junto con, junto con Goyenet, o estos serían nuestros, nuestros orígenes. Vale, sí, sí, perfecto. Y, y entonces... Eh, como has comentado, ¿no? pues tenéis como una base muy sólida ¿no? que os ha permitido pues, pues evolucionar hasta, hasta el día de hoy. Y entonces, a día de hoy, ¿cuáles dirían que han sido vuestros principales hitos? ¿no? Desde que empezasteis, es que me has comentado, hasta ahora, ¿no? Lo más, lo más importante. Bueno, el principal, o sea, en su momento, cuando comenzamos, eh, eh, a ver, el tema de la energía no es un tema fácil. Normalmente genera como, por un lado, o rechazo, por otro lado, incertidumbre o, o desconocimiento absoluto. ¿no? Entonces nos parecía muy, muy importante generar un, un pequeño grupo motor ¿no? de personas eh, pues que quisieran impulsar este proyecto y después eh, darlo a conocer y difundirlo entre, bueno, pues entre las personas que, que habitan en, en la Comunidad de Madrid. Y, y ese fue como el, los inicios, el principal hito, al ¿no? principio de todo, y sobre todo, como decía antes, democratizar la energía, ponerla en manos de la ciudadanía y, y hacer bueno, pues talleres, formaciones. Hicimos una escuela también de eh, una escuela ciudadana de energía, o sea, un poco eh, en esa línea. Y luego ya diría que, que en 2019, cuando decidimos dar ese paso ¿no? convertirnos en comercializadora, y poder bueno, pues, gestionar los contratos de nuestras socias y socios eh, pues ese fue un, un granito tuvimos que traspasar eh, pues más de contratos, 400 contratos que, que teníamos en Goyenera a la cooperativa y, y bueno, pues, pues ahí empezamos un poco también a, a crecer en cuanto al equipo, ¿no? en, al equipo de, de personas contratadas, ya no éramos solamente personas voluntarias, sino que bueno, pues se contrató primero una persona de administración, luego entre ello en comunicación y atención a nuestras socias y socios y luego hemos ido ampliando el equipo. ¿no? Actualmente somos cinco personas trabajadoras y, y luego tenemos cinco personas en, en el consejo rector, más toda nuestra, nuestra base social. Así que un poco por ahí irían, irían esos, esos hitos. Ya, qué bien, qué gusto, ¿eh? Enhorabuena, porque no Perfecto. es fácil, entiendo. Eh, y nada, o sea, para nosotras uno de los principales mmm, rasgos ¿no? Del que distingue la corriente es su apuesta por la economía social y, y solidaria, ¿no? Eh, bueno, y que, se, y que en las antípodas de la economía social y solidaria encontramos pues, a las empresas más convencionales, cuyo objetivo principal sería el lucro, ¿no? Y lo conocéis bastante bien. Eh, en vuestro sector, eh, la economía social solidaria emerge ¿no? para llegar pues, incluso a los más vulnerables ¿no? y poner en el centro de, de su negocio ¿no? a, los, a los clientes, su bienestar, sus intereses o incluso el interés del planeta. ¿no? Eh, ¿Por qué decidisteis apostar por este, por este modelo de economía social ¿no? Y, y no por un modelo empresarial convencional? Creo que... O sea, no había opción, ¿no? O sea, para, para emprender en lo que está destruyendo el planeta, como bien decías, o, o lo que está haciendo, pues, que haya desplazamientos forzosos como consecuencia de, bueno, pues, de este sistema energético eh, que atenta contra la vida, que, que se cocida, pues ya teníamos empresas <ríe> no del oligopolio. Entonces, eh, no había opción, o sea, la única opción posible era, era hacerlo dentro de la economía social y solidaria, porque apostamos firmemente por ella desde el principio y además porque creemos en la intercooperación, ¿no? Que, que nos parece un pilar fundamental, o sea, como decía antes, hay en, eh, otras cooperativas energéticas eh, bueno, pues en todo el territorio y, y siempre hemos creído que, que lo importante es cooperar con ellas y no competir, eso se escapa a, bueno, pues a los principios ¿no? del neoliberalismo y de este capitalismo atroz en el que vivimos y, y más en nuestro sector, ¿no? o sea, en el sector energético donde bueno, pues las, las personas no importan, el planeta no importa, eh, creíamos que era importante pues eso, tener en cuenta toda la carta de principios de la economía social y solidaria y, y asimismo eh, poner en, en el centro a, a nuestras socias y socios, ¿no? o sea, a sus intereses y, y no solo económicos, ¿no? porque nunca ha estado el lucro, nunca ha, nunca ha estado la, eh, el reparto de beneficios. De hecho, cuando hemos tenido eh, beneficios los, los hemos donado, junto con, bueno, pues ha sido una decisión ¿no? de, de nuestra base social, los hemos donado a entidades de, pues, que, que, que la propia base social ha decidido. ¿no? Entonces, no había opción. <risa> Creo que, no, que era el único camino posible. Sí, sí, sí. Y nada, siguiendo un poco la carta de principios, ¿no? Que dices tú, un otro principio sería el de la transformación social, ¿no? Dentro de la economía social y solidaria. Eh, ¿Podríamos decir que vuestro proyecto tiene un impacto en el desarrollo en el, que, en el que opera vuestra identidad? ¿Y encajaría vuestro proyecto con este lema de piensa globalmente y actúa localmente, diría? Pues sí, ¿no? O el sea, eh, primer, eh, primer punto, ¿no? La parte más social, o sea, siempre hemos apostado por generar empleo local y de calidad, eh, por hacer una transformación social dentro de, de, nuestro, de nuestro entorno, eh, por cooperar con todas aquellas eh, bueno, pues cooperativas, empresas u otras entidades que están asentadas en el, en el territorio, en este caso la Comunidad de Madrid. Eh, luego, además, apostamos, ¿no? Por, como decía antes, por la formación, por la democratización de la energía, por acercarla a ciudad ciudadanía Y eso solo es posible bueno, pues transformando el, el modelo ¿no? en, el, en el que nos encontramos ahora mismo. Y, y luego, siguiendo un poco este lema, eh, y de nuevo, ¿no? teniendo en cuenta el sector energético, no, no podemos decir que somos una cooperativa eh, que apuesta por la energía 100% renovable sin ponerle apellidos, ¿no? por una energía 100% renovable, responsable, es decir, de nada sirve que, que nosotras apostemos por una energía 100% renovable si está causando desplazamientos forzosos en comunidades eh, de América Latina o, o de África. Eh, no tendría sentido tampoco si, si este modelo de negocio fuera bueno, pues, eh, centralizado o estuviera ligado a megaplantas eh, fotovoltaicas o eólicas, que está también causando desplazamientos, eh, no solo en los usos de la tierra de nuestro país, sino también de personas, o sea, que, que creemos que, que es importante esa, ese apellido ¿no? de, de la responsabilidad y, y que cualquier impacto, o sea, la energía está en todo lo que hacemos desde que nos, nos levantamos. Entonces, eh, tenemos que ser muy conscientes del impacto que tiene este sector ¿no? en, en nuestro día a día y por eso, bueno, pues todo lo que hacemos tiene un impacto tanto local, pero también global. ¿no? Mm. Claro, claro, y me gusta ¿no? porque hablas mucho de, de, de impacto, ¿no? Y diríamos que hoy en día bueno, es rotundamente importante el, el impacto social, ¿no? Y eso también está muy ligado a lo que sea el impacto eh, ambiental. Entonces, vemos que tenemos como un planeta, ¿no? Completamente en crisis, ¿no? Estamos en una crisis planetaria, ¿no? Escasez de recursos, eh, etcétera. Eh, ¿En qué medida contribuyen vuestros servicios ¿no? a la transición ecológica ¿no? por la que, que urge ¿no? y, que, y que desde las instituciones incluso se, se está apostando por ella? ¿En qué medida la, la corriente ¿no? juega un papel en esto? Pues, eh, bueno, como bien decías, ¿no? estamos en, una, en un momento de, de crisis multisistémica, multidimensional y es, es muy difícil atajarla. Eh, vemos que, que, bueno, que hay cuestiones que a veces eh, pues surgen en otras partes del mundo y tienen un impacto directo en, en, en otras. Y, y entonces es fundamental hacer esta, esta transición, ¿no? una transición ecosocial, democrática, o sobre todo justa, o sea que muchas veces nos olvidamos de eso y la justicia tiene que tener una componente universal, no puede ser que hablemos de justicia solo en los países del norte global, sino que, que tenemos que tener muy en cuenta también la justicia en los países del sur global y eso va muy ligado a la soberanía energética. ¿no? Entonces, eh, nosotras apostamos no solamente por comercializar energía 100% renovable, eh, sino también porque todos los tejados de, de nuestro país, todas las cubiertas, eh, se llenen de, de instalaciones eh, fotovoltaicas, ¿no? pero que no lo hagan con un simple afán de, eh, individual de ahorrarme la factura, o un afán eh, bueno, un poco ligado al neoliberalismo de, bueno, pues, pues quiero independizarme de lo que es de la red eléctrica, sino que vaya ligado a lo que sería la figura de la comunidad energética, ¿no? de la energía comunitaria. Es decir, bueno, pues si yo tengo la oportunidad de poder poner una instalación fotovoltaica en mi tejado y con los excedentes eh, o con una parte de energía que no voy a consumir, contribuir, a, a suplir pues, las carencias que pueda tener otra parte de la sociedad en una situación más vulnerable, pues creemos que ese es el camino, ¿no? el camino de la democratización, de, de la participación y sobre todo de la, de la justicia ecosocial. ¿no? Sí, sí, sí. Hablas también eso de, de crear redes ¿no? y, de, y de comunidad. Eh, entonces, pues diríamos que a la hora de forjar estas redes, ¿no? también es muy importante el trabajo que se crea mediante esta prestación de servicios. Eh, ¿Dirías tú también que, que vuestro proyecto ¿no? contribuye a puestos de trabajo decentes, de calidad, emancipadores, incluso con salarios dignos, ¿no? que, que sería también uno de los pilares de, de la economía social y, y solidaria? Pues como te decía antes, comenzamos siendo un proyecto muy chiquitito en el que había una compañera trabajando a media jornada eh, y fuimos ampliando jornadas y, y personas al proyecto y ahora mismo pues, somos cinco personas en el equipo. Y, y está muy presente. ¿no? O sea, nosotras, por ejemplo, eh, bueno, pues participamos en, en lo que es el sello de, del balance social de, del mercado social de Madrid, porque bueno, consideramos que este distintivo eh, ponía en valor todo el trabajo que se está haciendo, no solamente dentro de la, de la corriente, sino también dentro de la economía social y solidaria. Y, y hay uno de los aspectos ¿no? a, a cuantificar dentro de este balance social, es precisamente el, de, el del empleo. ¿no? Eh, tenemos camino todavía por recorrer. Eh, porque bueno, pues, siempre hay mejoras, ¿no? pero, pero estamos trabajando mucho pues, en, en que las personas que, que trabajamos haya no solamente unas condiciones de vida dignas, sino también un ambiente de trabajo eh, bueno, pues, eh, lo, lo más eh, seguro posible, que, que nos encontremos a gusto, que, que podamos crecer también a nivel, a nivel profesional. Y... Y luego, bueno, pues tener en cuenta también las particularidades de cada persona que, que trabaja en el proyecto, ¿no? Pues si necesita eh, cambios horarios, en, pues tener otro tipo de jornada laboral, etcétera Y, y además también fomentamos mucho el, el teletrabajo, ¿no? Ha sido una de las... Bueno, pues de las apuestas firmes que hemos, que hemos hecho, que ya hacíamos desde el principio, pero a raíz de la pandemia más. Y aunque en, bueno, pues tenemos un espacio eh, en el coworking en, en el barrio de Tetuán en Madrid, eh, pues también eso pues seguimos manteniendo eh, una gran parte de nuestras jornadas en, en modalidad teletrabajo. Sí, sí, sí. Esto es una una apuesta muy Sí, muy a orden del día, ¿no? que también la conciliación y todo eso ¿no? jugará un peso bastante, bastante importante, sí, sí. Y nada, para finalizar un poco esta, esta sección de economía social y así, eh, bueno, como hemos comentado, ¿no? eh, nos encontramos dentro de, la, de las personas ¿no? que todavía apuestan por, por empresas más convencionales, ¿no? se encuentran con facturas de la luz completamente desorbitadas, ¿no? con precios abusivos. ¿Y qué valor añadido, dirías tú, que presenta la corriente en la hora de.? alejarse ¿no? a estos precios abusivos que, que rigen todavía en las, en las grandes corporaciones. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es vuestro sistema ¿no? de fijación de precios y, y qué tiene distintivo la corriente respecto a otras convencionales? Este es un tema bastante complejo, <risa> el tema de la fijación de, de precios y además más con los cambios normativos de, bueno, pues de los últimos meses, años. Eh, nos encontramos además que hay prácticas abusivas de, del oligopolio no solamente hacia, hacia las personas mmm, bueno, pues que son consumidoras sino también hacia las otras empresas de, del sector y fundamentalmente las pequeñas, ¿no? las cooperativas y las que consideramos que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Nos hemos encontrado eh, con estos cambios normativos una dinámica de dumping brutal en la que bueno, pues las empresas del oligopolio se dedicaron a, bueno, pues, a bajar mucho los precios haciendo pues, una especie de pacto encubierto, eh, y una vez que conseguían copar de nuevo el mercado, eh, bueno, pues hacer subidas, eh, como tú decías, muy abusivas. ¿no? Esto no es nada nuevo, lo llevamos denunciando muchos años. Eh, han tenido multas millonarias por parte de la CNMC, eh, bueno, pero les sale más a cuenta pagar estas multas y seguir haciendo estas, estas eh, prácticas que no responden más que al neoliberalismo más, más atroz. Y, y entonces bueno, pues nos encontramos con con una situación, como te decía, difícil, porque además, eh, pues ahora mismo, ¿no? Que, que todo el mundo habla del mecanismo de ajuste al gas, que no se entiende a veces muy bien ni, ni siquiera cómo, eh, cómo funciona. Eh, pues es difícil ¿no? compartir esto porque además eh, las, muchas de las empresas del oligopolio han estado exentas de, de, bueno, pues de tener que repercutir en sus facturas este mecanismo de ajuste. O sea, al final es eh, una forma de, bueno, pues de que tengan beneficios, esos maravillosos beneficios caídos del cielo que tanto se dicen, eh, sin que la ciudadanía sea, sepa muy bien por qué no. Eh, bueno, seguimos creyendo que la forma de cambiar esto. Este modelo, bueno, hay muchas propuestas, pero una de ellas es que no pueden, o sea, no puede ser que, que estas empresas eh, se encuentren verticalmente integradas, no pueden tener los medios de, de producción, de, de generación, eh, de distribución y de comercialización, porque, porque ya es un oligopolio mm, a niveles, bueno, pues eh, difíciles de, mm, contra los que luchar, ¿no? Y, y nosotras, bueno, pues creemos que desde la corriente no solamente estamos ofreciendo, pues sabemos que nuestros precios no son los más competitivos del mundo, ahora mismo no podemos bajarlos más, pero siempre intentamos que, que sean los precios más justos para nuestras socias y socios. Como decía antes, no, no hay ningún tipo de, de afán de... Bueno, pues de obtener beneficios, entonces siempre fijamos los precios con, con, bueno, pues con dos criterios. ¿no? Que beneficien a nuestras socias y socios económicamente en la medida de lo posible y que puedan seguir eh, sosteniendo el proyecto ¿no? para que sea un proyecto de transformación real. Es decir, si todas las eh, personas se van de las cooperativas eh, por una cuestión meramente económica, pues de nuevo el oligopolio, el oligopolio gana ¿no? Y, y no habrá nadie que siga luchando por los intereses de la ciudadanía. Sí, sí, sí, es muy interesante, porque justo como dices tú, ¿no? desde el sector convencional como que juega, no con ese vocabulario un tanto ambiguo, ¿no? que hace como que la población ya se vea como que, bueno, aquí no, no puedo entrar ni opinar, ¿no? porque no sé muy bien de qué me están hablando. Pero bueno, no, entiendo que intentáis como luchar ¿no? un poco contra eso, ah, contra viento y marea, vaya dirío. Y nada, pues... Queríamos saber también un poco más ¿no? y entrar un, po un poco en lo que sería vuestra organización interna ¿no? y, la y la gestión económica. Y nada, también volviendo a los orígenes, ¿no? que me comentasteis, como si tenéis una especie de plan de negocio o, o algo similar ¿no? y que se parece al actual. ¿no? Y cómo un poco la, la pandemia ¿no? ha, ha afectado ¿no? a estos planes que, pues que tenéis un poco. Pues eh, nos encontramos, que lo llevo repitiendo todo el rato, en un sector bastante particular con, bueno, con muchas dificultades en, a todos los niveles, ¿no? legislativos, burocráticos, económicos, etc. Y, y que se une además a, a las dificultades comunicativas ¿no? o sea, hacia, hacia la ciudadanía. Entonces sí que es verdad que en su momento elaboramos un, un plan de negocio, eh, como decía, estábamos en el proyecto Mares, en, era, un, era además un requisito indispensable. Y fue un poco nuestra primera guía ¿no? eh, en esos primeros años. Y, y luego lo que hemos ido haciendo eh, es, bueno, pues tenemos toda la documentación en nuestra página web que está abierta para, para todas las personas que la quieran ver y, y sobre todo para nuestras socias y socios. Elaboramos tanto bueno, pues, eh, los documentos de, de gestión anual como una memoria ¿no? de actividades eh, como bueno, pues un presupuesto para el siguiente año y todo eso en las asambleas que, anuales que, que tenemos eh, tiene que ser ratificado por, por nuestra base social. Así que, bueno, pues es una forma también de, de fomentar esa, esa participación ¿no? y ese cooperativismo. Y, y bueno, con respecto a la pandemia, eh, pues es cierto que, que bueno, creo que, que a todas nos, nos afectó, en nuestro caso nos afectó de una forma, entre comillas, indirecta, en el sentido, que luego ha sido muy directa, ¿no? pero que muchas de, bueno, pues de las socias que, que a lo mejor tenían, estaban, que tenían un negocio, tenían una empresa, eh, se vieron en una situación bastante comprometida, incluso que tuvieron que llegar a cerrar. ¿no? Eh, por ejemplo, para nosotras siempre ha sido súper importante acompañarlas, eh, incluso facilitarles como, eh, bueno, pues algún tipo de, de propuesta ¿no? para que pudieran hacer frente a, a los pagos de, de las facturas eléctricas y, y un poco nos afectó, nos afectó por ahí y también a la, bueno, con respecto a la, a la ciudadanía. ¿no? O sea, había muchas personas que lo mismo se vieron en un ERTE, se vieron en un ERE o, o incluso despedidas directamente y no podían hacer frente a esas a esas facturas, ¿no? entonces hemos intentado en la medida de nuestras posibilidades acompañar siempre a nuestras socias y socios y, y que se vieran, bueno, pues respaldadas por, por, su, por su cooperativa, ¿no? Sí, sí, sí, muy importante esto. Y, y nada, y un tema, y entrando ya en el terreno más económico, ¿no? Eh, ¿Cómo habéis abordado ¿no? el tema de la, de la financiación? Haber recurrido a financiación ajena para empezar o, o cómo, cómo lo habéis abordado a este tema? Bueno, nosotras somos una, una cooperativa y, y por tanto bueno, pues nuestra eh, base social, nuestras socias y socios tienen derecho por ley a tener una parte de, bueno, pues de la propia cooperativa ¿no? eh, y por eso hacen una aportación social de 100 euros, eh, bueno, pues cada persona cuando llega a la cooperativa aporta 100 euros, si decide en algún momento marcharse, dejar la cooperativa, esos 100 euros se le devuelve íntegramente, entonces por ahí digamos que tenemos como una parte ¿no? de, de nuestro sustento. Y, y luego la otra, la otra parte eh, ha sido bueno, pues a través de, de financiación eh, y pues ética, o sea, eh, pues a través pues de la banca ética, como puede ser eh, Triodos o, o Fiare. ¿no? Eh, nos parece que, que, bueno, que las cosas hay que hacerlas de, de otra manera. Eh, en los casos en los que no hemos tenido otra opción, pues a lo mejor sí que hemos tenido que, que recurrir, entre comillas, a la banca tradicional, pero siempre buscando la mejor opción dentro de esa banca tradicional. Y, y luego, por ejemplo, bueno, pues, eh, el año pasado tuvimos eh, pues, cierta tensión en, en lo que sería la tesorería de la cooperativa a raíz de bueno, pues, el, los, cómo se dispararon los precios de la electricidad en el mercado mayorista y eh, bueno, pues, tuvimos que, que abrir un proceso de, de captación de, bueno, de aportación eh, social voluntaria por parte de nuestras socias y socios gracias a este proceso. Eh, pues recaudamos 30.000 euros, o bueno, casi prácticamente 30.000 euros y estamos pues, muy muy agradecidas a, a nuestra comunidad porque siempre ha respondido en los momentos eh, en los que bueno, pues la cooperativa la ha necesitado, porque al final eh, la cooperativa es que no deja de ser parte de, de cada una de las socias y socios que forman parte de ella, ¿no? Claro, sí, y además de eso creo que vuestra apuesta ¿no? por colaborar con FIAR y TRIODOS es como que es una muestra ¿no? de la red que surge ¿no? entre, las, entre las diferentes entidades de, de economía social y solidaria, no que esto es muy importante que, que se demuestre. Y... y también, o sea, perdona, no, no, y también justo eh, estamos, eh, bueno, pues eh, siempre con, con otras entidades como, como Scop57, que me parecía importante mm. mencionarla también, eh, que, que creemos que, que, bueno, que como tú decías, ¿no? O sea, las acciones se demuestran haciendo. Y podemos tener un discurso muy, muy de economía social y solidaria, pero si luego a la hora de la verdad y a la hora de ponerlo en práctica, pues recurrimos al, al Banco Santander y estamos financiando eh, pues el desplazamiento forzoso de comunidades o guerras, pues sería un poco incoherente ¿no? con, con lo que estamos defendiendo y, con, y contra lo que estamos luchando. Entonces, bueno, pues nuestra apuesta siempre por, por todas aquellas entidades que, que hacen las cosas de otra forma. Claro, sí, porque justo la fuente de financiación sería como la semilla de todo, ¿no? Entonces, sí, sí, muy importante. Y nada, ya un poco ya terminando, ¿no? este apartado es en cuanto a la organización de vuestro equipo de trabajo, si disponéis de algún reglamento interno ¿no? de organización de, de las personas trabajadoras. Pues de hecho tenemos un reglamento interno que no solo aplica a las personas trabajadoras, sino que aplica al conjunto de la cooperativa y que, en el que se estuvo trabajando varios meses, y fue aprobado en, en la Asamblea General en 2021, ¿no? por toda nuestra base social. O sea, aquí cada, cada uno de, las, de los avances que hacemos siempre es compartido ¿no? con, con nuestras socias y socios, porque creemos que es, que es la forma de hacerlo, ¿no? o sea, la transparencia real y no eh, esa transparencia ficticia muchas veces de los portales de transparencia. Y, y nos ha permitido, bueno, pues no solamente eso, organizarnos eh, como bueno, pues a, al equipo de trabajo, sino también pues en las relaciones con el consejo rector, con la base social y, y con otras entidades. ¿no? Hmm. Vale, perfecto. Y nada, pues ya muy completo todo, ¿no? Ya, ya hemos, conocemos así en profundidad, pero bueno, tenemos como una idea bastante interesante de, de vuestro proyecto. Y nada, y al final, a modo de reflexión, ¿no? Un poco que nos cuentas en los principales retos del proyecto, ¿no? Y después también, pues un poco una especie de balance, ¿no? Debilidades, fortalezas, y si todavía, pues, en qué os gustaría mejorar, y ¿no? un poco planes de futuro y así. Tu balance, tu visión. Tenemos muchos retos, o sea, además el el mercado, o sea, lo que lo que sería el ámbito energético no, no, nos mantiene constantemente eh, como alerta ¿no? para, para intentar hacer las cosas de otra forma. Eh, por ejemplo, pues ahora desde que se aprobó en el Parlamento Europeo que, que bueno, pues el gas o la nuclear son verdes, pues, pues es un gran reto ¿no? para, para intentar eh, seguir avanzando en, en ese otro modelo energético en el que, por el que apostamos. ¿no? Como decía, pues un modelo energético ciudadano, democrático, participativo, descentralizado y, y que sea eh, ecosocialmente justo. Entonces ese sería como, como nuestro gran reto y cómo bueno, queremos afrontarlo, ¿no? pues impulsando eh, la intercooperación con otras entidades que nos parece fundamental, pero además también impulsando eh, esa cooperación entre, entre la ciudadanía y para ello eh, creemos que la apuesta más firme es por la energía comunitaria a través de las comunidades energéticas y, y luego además pues, bueno, para aquellas personas que, que no puedan pues apostar por, por este tipo de modelo, pues seguir impulsando los autoconsumos eh, fotovoltaicos. Eh, individuales pero fundamentalmente eh, colectivos ¿no? porque la mayoría de la ciudadanía en nuestro país vive en bloques de viviendas y, y luego por otro lado con respecto a, bueno, a las fortalezas y, y debilidades que, que tiene el proyecto bueno, creo que, que fortalezas es que eh, bueno, pues somos un grupo de personas tanto el equipo de trabajo como el consejo rector como la base social que creemos de verdad en, en lo que estamos haciendo que creemos que la transformación es posible y seguimos luchando día a día por ello y, y luego a lo mejor sí que es verdad que, que necesitamos y a raíz de la pandemia ¿no? eh, recuperar un poco la presencialidad, eh, recuperar otras formas de participación, de, de involucrar a, a nuestra base social y, y bueno pues como debilidad que está un poco al margen de, o, o amenaza más que debilidad serían eh, bueno, pues los, los precios o, o la situación que va marcando el mercado mayorista y, y que contra eso pues poco podemos hacer más que unirnos, en, bueno pues como ya, ya estamos unidas, no en unión renovables el, o, o la plataforma por un nuevo modelo energético, porque creemos que cuantas más seamos luchando en común por transformar el sistema, más fácil es poner contra las cuerdas al oligopolio. ¿no? Claro, sí, sí, al final es depende, no imposible estar al margen no de factores externos como, como lo que dices tú, los precios mayoristas, pero bueno, ya el proyecto La Corriente ¿no? ha puesto un poco por eso, por, por estar un poco en las antípodas, ¿no? y y, y, eso, y tener y ese valor añadido de, del trabajo en red.